Y la tarea de la biblioteca es, eh, se hacen libros eh, en braille, después hay libros en audio digitalizados y en, todavía hay en cassette, porque bueno, se está tratando de digitalizar todo, pero to los libros en cassette siguen existiendo. Eh, y bueno, después se hacen libros en braille, eh, eh, algunos se imprimen, y la, las personas se lo pueden llevar directamente o, o y si no está en la biblioteca circulante, qué quiere decir que te prestan un libro, eh, te, te lo llevas, después devolves ese libro y podés pedir otro. ¿no? Todo eso se puede hacer por correo o yendo a la biblioteca, sea el, el servicio del libro parlante como el servicio braille. La mayoría de nosotros nos manejamos eh, con las bibliotecas digitales. Tenemos una, eh, entonces, bajamos por internet directamente, yo quiero leer un libro de García Márquez, lo busco por internet y lo leo directamente con el programa. Y si quiero tenerlo en braille, sí, lo puedo llevar a la biblioteca y lo hago imprimir, si es que no está, porque hay una biblioteca bastante amplia, donde hay un montón de literatura de, de García Márquez, de un montón de autores, digamos. Los que y esos libros que se imprimen, bueno, si no están hechos, eh, ya te digo, te los dan en préstamo y después lo devuelves y puedes pedir otro. Y en, en caso que el libro te lo quieras quedar para vos, bueno, lo comprás en la biblioteca, te lo imprimen y lo comprás y te lo llevas. Que en una feria es todo libros en tinta, así ah, para gente ciega o disminuida visuales no hay, en el país no hay. Nosotros hace tres años que estamos, estamos acá y a la gente le, eh, le, le interesa y la repercusión que ha tenido. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil poder estudiar. En el tiempo que yo estudiaba, bueno, era más complicado porque siempre estabas dependiendo de que alguien te grabe las cosas, todo llevamos un tiempo. Eh, de hecho, no sé, yo empecé el conservatorio y lo tuve que abandonar porque no daba con los tiempos para seguir al mismo ritmo que iban los chicos que veían. Hoy en día en eso se mejoró un montón porque ahora ya directamente, si yo estoy en el conservatorio y necesito una partitura, la hago imprimir en braille porque tenemos las impresoras que antes no existían. tablero, eh, las fotos, esto de las tapitas en el sistema braille para los chicos, que eso los enseña a mi, mis compañeros. Hay un montón de cosas. Por ahí dos minutos, tres minutos para tomar unos mates, conversar entre nosotros y después un hormiguero de gente. Porque qué les llama mucho la atención?